Está aquí en la playa todo un lujo en Guadalmina, en este lugar tan entrañable para todo el mundo. Y que bueno, pues no hay que no verán y pase por aquí hoy con el Popachi. Que hay que aprovechar que son solamente dos días y que tenemos cosas únicas. Y nos encanta hablar con los repetidores porque sin ellos no sería lo mismo. Y bueno, y hay gente que me pregunta, ¿eh? no te creas ¿eh? que se os echa de menos. ¿eh? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Un año bien, más, otra vez, muy bien. La verdad, la temporada, sí, muy bien. Oh, había roto Bueno, todo bueno, tiempo, bueno. ¿eh? en sánchez Sebastián en Rivadesella en Ruy Loba, pues fantástico fantástico ya sabes que la organización pues trabaja muy bien ellas preparan todo tienen son muy detallistas en todo y nosotros la verdad los expositores estamos encantados de formar parte de la, de la organización hace bueno, poquito ya que había empezado y había yo a la gente que está mirando la ropa, cuéntame las novedades, porque hay veces que hay tantas cosas bonitas que hay que mirar varias veces, porque se nos despistamos. ¿eh? Pues este año, eh, como, como todos los años, hemos traído las novedades un poco de lo que va a empezar en, en otoño e invierno y bueno, como siempre nuestras pieles de colores, que son ya sí, sí, sí. un clásico de RG trendy de nuestra firma, luego la firma Melevich, que son estos vestidos que ves aquí al al principio no sé si nos podemos acercar un poco okay. y bueno todo lo, lo que es de piel es lo nuevo ahora los bolsos de piel y luego eh, para allá otoño empezamos con este tipo de chubasqueros si quiere, así que lo son vemos. metalizados Ahí, y son súper originales y vienen en varios colores el qué que, que, que son elegantísimos la verdad es que son súper elegantes sí realmente parece otra piel ¿no? sí. es así es así correcto la verdad es que los puedes llevar muy bien eh, son elegantes son atemporales así es que mira estamos encantadas con, mucha con mucha todo mucha lo nuevo no que elegante sí. eh, para estos costeles bueno, que vamos nosotros ahora los, eh, los, los nuevos vestido. vestidos que vienen para la para la nueva este punto de seda que es ideal por el tipo de corte que tiene ¿no? entonces un pecho precioso es bueno espectaculares bueno, espectaculares espectacular. además con las mangas de seda y todo es fantástico estamos encantadas para, con cua, ca para cada evento que tenemos aquí hay un vestido sí. o una blusa ¡Ay, qué chaqueta vaquera. y luego estas vaqueras son ideales son todas hechas a mano eh, tanto la espalda como las mangas todo es un detalle en la parte de adelante también y bueno son ideales, son fantásticas. Está qué, acabados, qué qué qué bien hecha sí. está es una sí, Estamos encantadas ¿eh? con todo esto. Es cosa que no vemos en otro lado, nada más que aquí. Eso es. Es ¿Te que decir, bueno, porque yo luego... que nosotros hacemos eh, eh, con decoraciones de nosotros, con con diseño propio y por supuesto pues lo tenemos nosotros la firma de Rg Trendy. ¿no? Sí. Pues nada, que tenga mucho éxito, como todos los años, que a ti no, ya no te hace de sí. eso, porque ya lo tiene por tu por tu calidad, es, tu producto así, único así, y exclusivo. Y nos busca y, mucha gente aquí en Guadalmina. Pues que sigan viniendo, que quedan dos días, hoy y mañana, cuando lo corremos en las redes sociales, ya el que gracias. nos haya enterado, se va a enterar sí o sí. Muchas gracias, gracias por atenderme ti, y que sigas tan divina, siempre, Dame un gracias. beso. de cool Cactus también aquí en Marbella en Guadalmina. Pues este año nos traen novedades. Tienen algo también muy bonito que contarnos. Además de sus nuevos modelos que nos encantan, que son preciosos y además que no solamente como ropa interior, sino también en bañador. No es así. Bueno, este año nos trae alguna que otra novedad. ¿Qué tal? Buenas, tardes. buenas tardes, qué tal. Pues sí traemos novedades otro año más aquí en Guadalmina, encantados de repetir. Y tenemos novedades que habíamos prometido, como los trajes de baño, y tenemos nueva de calzoncillos que hemos hecho colaboración especial con mau y luego dentro de la, la línea de trajes de baño que siempre seguimos apostando por color diseño hemos hecho una colaboración muy especial con jaime, con algo de jaime que podéis ver aquí es un diseño que hace jaime que es un frío pie bueno él lo llama helado de pie y que nos hace mucho mucha ilusión poder hacer nuestra colaboración especial que colaboráis también que fijaros que tenéis la vuestra propia y además le da difusión ya que os conocen a vosotros a otras personas que también pues tienen pues esa necesidad de verdad eso es un, algo precioso ¿no? sí es muy bonito nosotros jaime es bueno, una marca que, que ha lanzado la familia sole la madre que conocemos desde hace tiempo eh, bueno pues con los dibujos que hace jaime eh, y que eh, tiene unos dibujos espectaculares se eh, hace un frigopié como puede hacer una cebra y él los pone todos los nombres hace un montón de dibujos y pues a nosotros Pero siempre nosotros nos gusta Jaime es, sí, bueno, Jaime es un chaval que conocimos hace un par de años también en pop Archic, en Serrano número 2 y es un chaval que es autista, pero que es que es una gozada de niño estar con él, cómo interactúa, cómo juega con los dibujos, cómo cuando algo le gusta ves que se, no sé, es como que le sale algo ¿no? y se te ponen los pelos de, piel, de, de punta y, y luego pues la familia como les conocimos pues quisimos hacer esta colaboración especial. ...y el frigopié que nos encanta toda la vida... ...un poco guiño también a nuestra infancia. Es que tú sois únicos aquí... no cuéntanos de la cervecita... ...que nos ha gustado mucho... ...porque claro. ahora ya que estamos en verano... ...es que lo vemos ya con el Precita. pincho... De la claro. ...que creo que ahora lo que llega ¿no?... ...sí, pues mira, los, eh, teníamos pendiente... ...sacar una colección de calzoncillos... ...y estuvimos en contacto con Mau... ...y bueno, pues oye, eh, qué mejor que la marca Mau... ...que nosotros que somos encima de Madrid... Eh, ...pues oye, nos encanta la cerveza... ...y hemos hecho varios diseños con ellos... ...de la cañita con la Gilda... otro que son unas .pitas con abrechapas. bueno, pues varios así, evidentemente nuestro querido Cactus con el botellín. Bueno, es una trilogía aquí, el Pac-Mau, que está gustando muchísimo. Bueno, cuando vaya a ser alguna línea de mujer, que aunque yo me pongo también esto, ¿eh? claro, que yo tío, también, va. claro. Hombre, déjame. y más comano no puede estar, ahí 100% algodón. línea de baño femenina? Pues la verdad que es un lío en el que nos gustaría meternos, pero bueno, igual que el año pasado prometimos traer trajes de baño y hemos traído, hemos cumplido, eh, a ver si el año que viene podemos traer algo de mujer. Pero es algo que tenemos que explorar con mucha calma, que hay que hacerlo muy bien. Pues enhorabuena, porque soy ideal, ¿eh? desde el primer momento que os conocí, me caíste fantástico y lo que hacéis. Eh, Vamos, de verdad, es súper creativo Así que enhorabuena un año más. Y vamos a recordar vuestra página web sí, para claro. que las personas nuevas que nos sigan, pues que lo sepan. Por pueden, supuesto, seguimos estando en thecoolcactus.com y en Instagram de barra baja ES, ¿eh? que también para cotizar fotos y eso viene muy bien. Pues muchas gracias, muchas a gracias a ti. Enhorabuena y que sigáis tan creativos. Un placer repetir. popachi repite escenario. Seis años ya estamos aquí en Guadalmina, en un sitio. Precioso. Y bueno, pues con muchas novedades este año me cuentan las organizadoras que nos falta una este año, pero bueno, que ya van a hablar por las tres porque son un gran equipo. Y bueno, ¿qué tal? Un año más aquí que se ha pasado volando. Aquí ¿eh? estamos, ya echando de menos un poco el sol. Nuestra socia está en Gijón, hoy celebrando otro también. Llevamos todo el verano de tour por España y la verdad es que ha sido un éxito, siempre con firmas nuevas y, y nada, y, y muchísima convocatoria. O sea que yo creo que este año os va a encantar. ¿Cuáles son las claves, Marugenia, de decir que esto podéis afirmar y yo también que lo veo cada año que esto es un éxito seguro? Bueno, pues porque cada año efectivamente nos renovamos con muchísimas firmas y luego también tenemos una pequeña tradición ya de seis años que se dice pronto, donde eh, ya nos, tenemos un público recurrente que está esperando que llegue este mercadillo donde realmente encuentras pequeñas joyas de verano, que son como inputs que te diferencian de el resto de la playa y el resto de las cenas a las que asistas porque las cosas que encuentras aquí solo las vas a encontrar aquí y ahora que eso es muy importante entonces mira tenemos, por ejemplo mirar por ejemplo qué bolso de noche más increíble esto lo hacen en honduras eh, y estas niñas, por ejemplo, que son diseñadoras, eh, ellas además hacen una labor también de ONG porque le dan, les dan trabajo a las mujeres de honduras y de perú vale entonces esto dentro de lo que viene pues es una novedad pues tanto los gorros de rafia como el trabajo artesanal de todos estos cinturones y de los bolsos que efectivamente tienen diseños eh, europeos con el trabajo de estas mujeres de perú y de honduras original, ¿no? Qué bonito. Y bueno, hasta los pendientes ahora también, que todavía queda mucho fe. Para la Feria de Málaga, son que está colores en de moda? Ya, mira, también, Claro que bonito. sí, pues mira, para la Feria de Málaga, qué bonitos sí, y qué, qué, qué diferentes colores y qué combinaciones más divertidas. Uh -huh. Pero vamos, esto es un detalle de todo lo que puedes encontrar en, en este mercadillo, que realmente hay cosas... Muy muy bonitas y muy diferenciadas, que es lo divertido. Me ha gustado mucho esto que he visto ahí atrás, tenemos justamente para el hogar, ¿no? Todo lo, sí, lo que sí, es bueno, del de hogar. La ropa ¿no? blanca. Es Esta corona blanca que tiene una cantidad de ropa blanca muy tradicional, unos colores divinos, y luego te lo hace tú a medida también. O sea que si queréis, vamos a veros. Porque... Sí, venga, vamos a verlo, vamos a verlo. Así mientras vamos viendo también. Bueno, nos vamos a parar aquí, que vemos unos relojes muy bonitos, pero que nos va a contar a ver. ...porque son tan sí, originales... Eco -friendly. Él está basado en, en Boston y, según me ha contado, son todo, el, tanto la esfera como la, la correa son reciclados, materiales reciclados. Y lo que ahora pretenden es que la esfera, incluso sea de un material de plástico, para la lucha del plástico en los océanos, como es, como está viendo ahora eh, que está siendo tan importante. O sea que este chico le tenemos que dar muchísimo apoyo porque es todo reciclado y es el futuro. Sí, ¿Eh? es verdad, qué ilusión. Bueno, tenemos zapatos ahí también a la derecha. Qué más cosas así como lo vea podemos contar seguir contando este año a mí me encantaría re, eh, resaltar también los bolsos nuevos estos son los yo, bolsos que yo quería resaltar son hechos de piedra buenas tardes buenos días ¿Cómo eh, es una línea está todo hecho a mano ...es una línea que trabajamos nosotros... ...desde el diseño, el boceto, todo... ...cortamos, ensamblamos, cosemos... ...todo lo hacemos nosotros en nuestro estudio... Eh, ...son bolsos, bolsos hechos con piedra natural... ...utilizamos piedras de la familia de las pizarras... ...y eh, es un material de arquitectura... ...comenzamos a trabajar la madera... Eh, nos entusiasmó, pero luego encontramos este material y la verdad es que nos flipó, porque es un material que se destina a arquitectura, a revestimiento, interiorismo y todo eso, eh, le dimos una vida totalmente diferente a lo, que, a lo que se está acostumbrado. No pesan nada, además tiene unos tratamientos de hidratación que hacen que sea que le aporte flexibilidad. Eh, nosotros den denominamos este, mod este modelo Ultra Slim, ...pero para los básicos... ...o sea, ahora hablando con un par de señoras... ...hemos metido cartera, hemos metido móvil... ...hemos metido el asa del bolso... ...y todo lo trabajamos con pitón natural... ...y forrado en piel de proveedores nacionales... ...qué bien, pues bueno, eso. enhorabuena eh... ...pues nada, muchísimas gracias... ...pues tenemos una variedad de productos... ...sobre todo ahora para verano... ...capazos eh, hechos en Menorca... Eh, ...con mucho diseño, llenos de plumas... ...como muy modernos y bueno, tenemos también, eh, es una empresa de ropa de yoga y complementos y tenemos botellas de agua de cristal, nada de plástico Sí, esto viene muy bien, porque ahora que no estamos lo de los plásticos además que es cancerígeno y todo hay que ponerlo en base de cristal mira qué cómodo, que viene. Además es que aguanta el frío, el calor y lo puedes meter en la lavavajilla o sea que es bastante... Prático, ¿verdad? Sí. Que es práctico, ¿verdad? Que práctico Muy bonito los diseños también muy bonitos. Pues enhorabuena, muchas, muchas gracias. Os voy a presentar a Rocío. Es, es la diseñadora y la creadora de la marca Corona Blanca, que tiene todo sábanas de algodón natural y tú puedes elegir los diseños, las medidas y ella te lo confecciona todo de una manera impecable. El packaging es maravilloso como para regalo o para, o para una casa. Tiene cuadrantes, tiene colchas. ¿Qué más tienes, Rocío? Eh, bordados... Colchas, toallas en todas las medidas eh, para vestirla con unas fundas nórdicas y sábana a juego, pues todo, porque como lo hacemos todo y lo diseñamos nosotros, lo, lo que vaya pidiendo la clienta. Y lo manda a todos sitios de España, o sea que es muy importante. No su página web, mejor que diga no lo tienes, ah, bueno, eh, contacto contigo directamente. Porque es muy exclusivo. Sí. Y a veces la web sirve un poco para, para piratear. Esto es muy exclusivo, se le llama Rocío y lo encargáis, lo veis y no os va a fallar nunca porque es ideal. Pero una blanca, bueno, qué sensación de limpieza, ¿verdad? En veranito, qué alegría da esto, ¿eh? Qué, boca, qué sensación, aquí nos vamos a quedar aquí en tu puesto, ¿eh? Que nos da como fresquito. Más, más fresquito, exacto, gracias, enhorabuena. Ah. ...la marca se llama Hampier ...y nada, llevamos tres meses vendiendo... ...y, y nada, es una experiencia... te has inspirado, eh. cuenta para hacer esta colección? Pues en los chavales de 17, pues claro... ¿no? ...sí, sí, y efectivamente... Pues, ¿Qué dibujos son los que más se imprimen, y pues son los que más gustan? El que más se vende es el pato... Eh, <ríe> ...con diferencia... Y, ...y bueno, la verdad es que se vende un poco todo... ...nos hemos ¿Cómo? quedado sorprendidos porque con tres meses que llevamos... ...la verdad es que pues sí, está, está funcionando bastante mejor... ¿Tenemos también online? Sí, tenemos web... ¿Quieres decirla? Eh, se llama hampier.es, la web... Y, ...y luego estamos también en Instagram... ...que ahí tenemos un montón de fotos y, y la verdad es que está fenomenal... ...que se llama hampier44... Eh, ...y ahí nos podéis seguir, todos los que queráis... Que, pues enhorabuena, bien, que son bien, muy divertidas, son, cosas, son geniales, bien, gracias. Muchas gracias a vosotros. Hola, os voy a presentar a una de nuestras mejores clientas y sobre todo amigas desde siempre, que siempre nos está acompañando y apoyando en nuestras ediciones del Mercadillo Chic. ¿Qué, le, ¿Qué te parece esta experiencia, Lorna? Pues me parece que todos los veranos os espero con muchísima ilusión y que cada vez lo hacéis mejor. Y estamos encantados. Yo ya he empezado a comprar nada más llegar. Os animo a todos a venir, la verdad. Muchísimas gracias, Lorna. yo la verdad que yo pensaba que ya la había visto todo y he visto tantas cosas bonitas y me faltan ojos, de verdad, me faltan ojos para ver tantas cosas. Ahora toca decidirse que me llevo porque todo como que no pero sí hay alguna cosita que siempre picamos eh, quieres es que, decir algo estamos, más a tu pues mira es, eh, que está muy bonito que no dejen de aprovechar esta ocasión para venir durante estos dos días que es hoy viernes y mañana sábado que estamos en pleno puente de la virgen que hemos cambiado un poco las fechas para coincidir con el mayor número de, de gente que viniera a visitarnos y, bueno, y que no desaprovechen esta ocasión porque verdaderamente hay cosas muy bonitas y muy originales que les va a encantar. Muchas gracias, enhorabuena, que hacéis algo muy bonito y único, gracias. Muchísimas gracias a vosotros, que sois un encanto, que nos seguís desde que empezamos, desde el primer año, que nos encanta veros. Y a nosotros igual, recíproco, gracias. Gracias. Bueno, aquí estamos celebrando nuestra sexta edición en Guadalmina, en nuestro hotel, que nos deja siempre las puertas abiertas, y Guadalmina, Marbella y Málaga nos dan una bienvenida siempre maravillosa. Espero que vengáis todos, que os encante. Este año hay muchísimas novedades, tenemos más de 40 puestos y os van a chiflar. Terminamos mañana hasta las 11. Os esperamos. Gracias.